...en directo desde Murcia... ...ducentésimo cuarto día seguido de protestas... ...contra el muro... ...que está partiendo la ciudad... ...están construyendo un muro... ...para traer el, un tren de alta velocidad... ...un tren de alta velocidad en superficie... ...cuando estaba proyectado que viniera por debajo... ...y la gente caminara por encima... ¿Y cómo pasará la gente de un lado al otro? Pues por una pasarela que están construyendo sobre una acequia que es muy peligrosa. Aquí tenemos hoy a la gente, a Taviada Baltaje Huertano, nuestro luchador Jorge. ¡Hola Jorge! Hola. ¿Cómo está? Bien. ¿Quieres muro? No. amigo, ¿no quieres muro? ¡Vamos a bailar! Aquí luchando Jorge con su madre Irene, su abuela Mavi. La gente no quiere muro, ¿eh? no quiere muro. Hoy día del bando de la huerta, fiestas de primavera en Murcia. Anteriormente hemos estado transmitiendo, como más de uno sabéis, más de una, allí el bando de la huerta, para que se vea que en una parte de la ciudad se divierte, otra parte lucha y nos hemos encontrado con gente que venía para acá porque pasan de divertirse a luchar. Es compatible la lucha, es compatible la lucha y la diversión. Y aquí tenemos a los viaquingos, una noche más. Somos vecinos, que no queremos duro. Alto decimos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? La policía nos pega y ellos robando. Están construyendo un muro y nos quieren separar. Dejando el sur como un gueto, dentro de la ciudad. Dejando el sur como un gueto. Por el soterramiento aquí estamos Y sin soterramiento no nos marchamos No nos marchamos, no nos marchamos A ver si a Valletla le queda claro La Virgen de la Santa No quiere la pasarela Porque dice que está alta Que se pese, se marea que dice que está alta, que se casa se marea Por el soterramiento aquí estamos Y sin soterramiento no nos marchamos No nos marchamos, no nos marchamos A ver si a está le queda claro Allá va la despedida Seguiremos en la lucha. O se soterran la vía la Murcia, o se soterra la vía, hoy la vía no a Murcia, por el soterramiento aquí estamos, y sin soterramiento no nos marchamos, no nos marchamos, no nos marchamos, a ver si a Vallesta le queda claro, allá va la despedida y no me quiero marchar. Que no me confirmen, que no van a soterrar, y hasta que no me confirmen, que no van a soterrar, por el soterramiento aquí estamos, y sin soterramiento no nos marchamos, no nos marchamos. El pueblo está en la lucha Podéis decir lo que queráis, tenéis el micrófono No, el micrófono no es el micrófono Sí Estamos en el día del bando de la huerta En el día 204 de protestas en las vías En Murcia, en directo Con los viaquingos cantando la J de Murcia ...interpretada perfectamente por José Joaquín. ¿Me deja que te meta mano? Estamos en directo, José Joaquín. Hola. ¿En o en <risa> ¿Qué te José Joaquín? Que ¿Tú? si me puede meter mano porque quería pipa, wow. y ...las tenía aquí gestionadas debajo no, de la sila. ...y ¿eh? entonces, pues... Desafiadamente. Bueno, ha pedido, bueno, pues, sí, pedido pipas desafiadamente. Ha pedido pipas desafiadamente. Hola, compañero no me dejo. No, no me dejo. Solamente le he dado pipas. Sí, pero la pipa es eh, lo casi, eh, Lo importante aquí, ¿eh? Ahora va a hablar Fulgencio. Fulgencio, primer acordeoneísta acordeoneista de los viaquingos. Bueno, y, y pasaba la, la pasaba palabra la a Joaquín Contreras. Nos callamos y escuchamos a Joaquín Contreras. Eh, interrumpo un momento a estos que nos hacen pasar tan buenos ratos. Hay que hacerle un monumento a los vikingos. Son, son uno de los elementos de lucha pacífica más eficaces que tenemos a mano y hay que agradecérselo en todo momento Contreras. cada vez que surge la ocasión y yo como tengo la cachofa ahora adelante la hago muchas gracias es evidente que hemos claro, si es que siete meses siete meses no hay quien lo aguante si no es con unas armas eh, como las que tenemos armas no violentas que quede, que quede claro los viaquingos es una de ellas claro, hoy ha tomado una deriva peligrosa que son las pipas eso no hay que perderlo de vista de ahí que las denuncias estén más que justificadas porque estar aquí todos los días comiendo pipas, eso por favor, es, una, es un claro una clara muestra de, que, de, de que, que nuestra causa ha perdido calidad con eso. Y la difusión, el papel que está haciendo Cecilio TV, pues eso es impagable. Eh, a veces. ¡Cecilio, Cecilio! A veces, a veces, no a veces, sino todas las veces, todas las veces menos esta, los, los, los equipos de televisión están formados, bien lo sabéis, por un montón de cámaras, con equipos de mezcla de sonido, con eh, periodistas titulados y profesionales de de todo tipo, de electrónico y de sonido y de mm, ciencias de la, de la información. Y sin embargo aquí todo está concentrado en esta persona que hemos tenido la suerte de tenerla y que se haya unido a nuestra, a nuestra causa, que es nuestro amigo Cecilio y Jesús. No perdamos de vista a Jesús. Y, y, que, y que con este instrumental tan elemental eh, seamos, tengamos la posibilidad y seamos vistos en toda España o fuera incluso, porque hay quien nos está siguiendo incluso de Centroamérica, ¿no Cecilio? Pues eso es algo casi milagroso y es una suerte poder contar con ellos. Y puestos puesto, puesto a agradecer, pues habría que hacer un listado enorme porque, el, porque aquí hay gente que se está estrujando los sesos, buscando formas de llegar y luchar por esto, por esta causa y concretamente hay una... a veces llegan a mis manos escritos, poesías, eh, composiciones escritas que mmm, no tienen más reflejo pero que, que habría que habría que hacer una habría que editar una, una especie de, de apología de todo lo que está surgiendo aquí pasado mañana va a salir una carta en el en el periódico que la firma loli garcía mmm, dedicada a la pasarela que os va a gustar la pasarela la pas no sé no sé, no sé por qué no lo Seguramente será la opinión, pero no te lo puedo asegurar. La pasarela, ese monumento, esa escultura que ya tiene nombre, ya lo sabéis, la pasarela José Ballesta, es una, es una obra de arte que pasará a la posteridad, pero yo me gustaría que nos negáramos todos a utilizarla y que sea un monumento a la ineficacia y que nadie suba por ella. Es una, es una estructura con todo tipo de seguridad, pero se, es segura para el delito. Porque cuando te metas por ahí a las 11 o 12 de la noche, en ascensor o sin ascensor, seguramente le tendremos que pedir a Ballesta que ponga aquí, que mantenga la, la policía para que nos acompañe a subir y bajar. Bueno, por ahí, en esa línea va el escrito que os he dicho. Pero no quiero quitar mucho tiempo, eh, pero quiero rectificar alguna información que, que tenemos porque en el ambiente estaba la idea de que el miércoles venía eh, la TV3. Pues me, acaba, me han llamado esta tarde esta tarde que por cuestión de combinaciones de avión etcétera no van a venir el miércoles y vendrán el jueves. Es el, el lo que yo le he dicho que el jueves tenemos, el jueves tenemos una comparecencia de un acto que ahora os diré, y por la tarde tenemos el concierto aquí de, de Muerdo. Nada menos que ese conjunto, ese este este artista, que a partir de las nueve estaremos embebid, em, vamos, embebidos oyéndonos, oyendo a este a este cantante. Y en, en ese espacio de tiempo ellos dicen que van a venir. El, eh, de manera que lo, de, lo del miércoles pasa al jueves. Y quería deciros que las previsiones son de que Don Íñigo de la Serna. Ministro de Fomento él tiene prevista una quinta visita a la ciudad. Hace, hace unos días, hace unos días nuestro amigo Francisco Bernabé lo anunciaba en la verdad, hace unos días y sabemos que está, están preparando la visita. No sabemos lo que traerá debajo de la manga, pero no es no es para estar muy alegres. Desde luego, lo que, sí, lo que sí habrá que hacer es recibirlo como él se merece, de manera que estemos, estemos, estemos alertas, porque nos enteraremos seguramente en la víspera y tendremos que hacerle una buena, una buena recepción. Lo que sí hay, lo que sí hay el jueves por la mañana es un acto más de esos que han organizado, siguen organizando y organizarán de bombo y platillo para echarle flores a esto que nos, tiene, nos quieren traer, que es el ave como sea. Y os lo anuncio, el jueves 5 de abril a las once y media, en la Cámara de Comercio, en la calle Sociedad, hay, la, eh, hay una rueda de prensa para hacer la presentación, ojo, de un estudio del impacto económico del AVE en Murcia ya sabéis ya sabéis de lo que se puede tratar no cabe duda que allí ten, tenemos que estar para decir si ese impacto potente de, eh, económico de la región va a ser a nuestra costa porque desde luego aquí si va a haber impacto económico va a ser negativo y eso tendremos que hacerlo saber allí. De manera que también tenerlo en cuenta porque a las once y media del jueves en la Cámara de Comercio tendremos que entrar, aunque seguramente no nos van a facilitar la entrada. Pero tendremos que entrar, tenemos que estar. Y bueno, pues yo casi no, nada más, nada más. Solamente deciros, me sabe muy mal decir esto, pero no tengo más remedio que decirlo, que hay anunciada una asamblea para el jueves en el barrio y deciros que esa asamblea no la convoca la plataforma prosoterramiento. soterramiento. Nada más. Muchas gracias. Un grupo de... La, eso está en las redes y si están en los WhatsApp. Hay, hay, un, hay un cartel que a mí me ha llegado que dice Asociación Cultural Santiago el Mayor y que convoca a los vecinos a una asamblea. Yo propuse una asamblea hace unos días, incluso alguien me la recriminó que no hacía falta asambleas. Pues bueno, hay una, una asociación, yo no tengo el gusto de conocerlos. Asociación Cultural Santiago el Mayor que convoca una asamblea el jueves para hablar del soterramiento. Bueno pues, eh, que sepan que, sepa que las asambleas hasta ahora las hemos convocado, la plataforma por soterramiento, esta no es una convocatoria de la plataforma, nada más. Seguimos tras las palabras de Joaquín Contreras, portavoz de la plataforma Pro Soterramiento, en esta noche del bando de la huerta, aquí ataviados en su... Bueno, no en mayoría, o sí, bueno, depende de dónde miremos. con el traje regional huertano. Y la lucha no para, ¿eh? Antes estábamos en el mando de la huerta, lo he mostrado para que veáis la, la realidad murciana. Hay gente que lucha, hay gente que no lucha, hay gente que estaba en la parte de la diversión y ahora están las vías. ¿eh? Esta obra es una mierda Y la vamos a tirar Hey, Murcia, se ya Pasa de pasarela a a luchar Pasa de pasarela a luchar y a Veremos más barreras de tos, ni segregación. Esta es la ciudad de todos. ¡Queremos división! ¡Hey! ¡Murcia! ¡No más muros! ¡No! Soterrado el tren, por arriba voy yo. Casa de mentiras, escape en la estación. <SILENCIO> Seguimos 204 días, eh 204 días Todos los días Todos los días No queremos muro Y como digo Tantas veces hay que quitarse un poco de vergüenza Para luchar contra tantos sinvergüenza. Hoy vestido de huertano hay que quitarse un poco de vergüenza para luchar contra tanto sinvergüenza. Vamos a compartir, comparte, que Murcia no se parte. Si el ministro, si el ministro de los Kingos, vamos. Piaquingos, los viakingos, los viaquingos, ahí también veíamos a Nieves con su tejica En este día al bando la huerta, 204 días seguidos en Murcia de protestas. 204 días seguidos. Aquí tenemos a Loli que ha ido al bando la huerta y ahora a la pía. Se puede hacer las dos cosas, ¿eh? Ella es Loli, ahí, ataviada con el traje huertano. De la, del bando a las vías. Mira, mira. 204 días, ¿eh? Para que esa imagen que estáis viendo de ahí, que hay un tren pasando por superficie, por encima de una pasarela, y un muro, deje de estar. Para eso, ¿eh? Para eso son 204 días. La gente gritando resistiré. Resistiré. Sí. Resistiré. Resistiré. Resistiré. Resistiré. Resistiré. Barrio, cuando no cuentan con su opinión Cuando solo buscas beneficios Para amigos de la construcción Cuando no cumples con tus promesas Cuando no nos das la solución ya no creo en tus cuentos de princesas. Quiero bajo tierra la estación. Resistiré junto con mis vecinos, No pararé hasta no nos separe ningún tren, y aunque nos venda, que sean al soterramiento. No pararemos mientras veamos que algún muro sigue viendo seguir viviendo, soportaré los años que me quedan al PP, pues su traición les va a costar las elecciones. culminan con esta traición cuando, cuando todo te pase factura no de vengas de a pedirnos perdón que quiero que las distan las carreras me quiero que preguntar con, con orgullo a esta la plataforma que nunca se ha dejado pisar ¡Resistiré! Junto con mis vecinos No pararé Hasta no nos separe Ningún tren y aunque nos vendan Que se hará el soterramiento No pararemos Mientras veamos Que algún muro sigue viviendo ¡Resistiré! Para seguir viviendo Soportaré los años que le quedan al PP, pues su traición les va a gustar.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 No pagaremos mientras veamos que algún mundo sigue... Oh, <laughs> Ya está, solucionado, gracias. Todos somos los medios, la gente somos los medios. Ahora se debe oír mejor. Resistiremos. Resistiremos. Resistiremos. Aquí todos somos los medios, todos somos difusores, redactores, cámara, micrófono, técnico sonido, de iluminación, todos. Aquí todas las personas, hacemos posible. Posible que la realidad sea visible. Todas las personas hacemos posible que la realidad sea visible. La gente que informa a la gente. Esto es la realidad. Directa. ¿Qué me dices, Conchi? ¿Qué me dices? Toma ya. Tenía que llegar el día en que ya.. ...no se respetara ya, ni a, ni a Cecilio ya. Si toca la trompeta, Cecilio se molesta, dice Conchi. Venga, Conchi. Es de broma, No me enfado, no. Está muy chulo. No te quieres enterar. ¡Vamos, Conchi! No te quieres enterar. No te quieres enterar. No te quieres esperar, ye yeah, ye, yeah, yeah. yo quiero soltear, ye ye yeah, ye yeah. ye. que pedirme de rodillas, Vivo con mucho amor, pero no te lo daré, ye yeah, ye, yeah. porque no te quiero, ver ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Porque tú no eres caso ni flaciana, desatado el mayor, busca una vía, una vía, ye yeah, ye. Yeah. Para traer lugares si y me metido otra vez. quieres encerrar, ye yeah, ye yeah, ye, yeah yo quiero soterrar, ye ye ye y vendrás a pedirme y a robarme, y, y vendrás como siempre a sacrificarme, que crean tu vida, tu vida ye yeah que crean tu vida, ye yeah que, okay. oh, que, que crean tu vida, ye yeah que, que, que crean tu vida, yeah que crean tu vida, ¡Ah, Aquí seguimos, no te quieres enterar, corrupto de verdad, que queremos que queremos soterrar, no te quieres enterar. ...204 días de lucha bien digna... ...bien digna... ...hoy aquí, Loli con, us, con el traje de Huertana... ...aquí la tenemos... ...hoy vamos más de uno... ...con el traje regional... ...si hay que traerlo todos los días, se trae... ...lo que haga falta... ...pero el tren por abajo... ...y la gente por arriba... ...es que... ...que haya que decir... ...que haya que decir... ...que no queremos muros... ...en el 2018... ...me parece tan... ...tan tremendo... ...me parece tan tremendo... ...terrible... ...en serio eh... ...2018... ...el próximo año... Saludos José, resistente. 2018 y tenés que decir esto. No queremos muro. Ahí está el tren. Su un con el objeto de hacer un puente con ascensor me dice yo me de tú solo bájate bien por si acaso yo soy y te pongo hasta uh, un uh, hotel uh, qué pena esas vías me las pasas no Uh, qué pena, esas vías me las pasan Me velas en los carteles en campaña electoral Te crees que soy alguien con un toque especial Soy un chico de la calle que vive de corrupción me emborracho y lloro cuando cojo al gordillo. Uh, uh, uh, uh, qué pena, esas vías me las vas a oh, soterrar. Uh, uh, qué pena, esas vías me las vas a soterrar. En la vía contra un muro que nos partirá en dos. Cuando yo llegue al banco el maleta es Que vea alguien a mi lado que me pueda defender Hay que mucha gente suerte y no me van a detener uh, uh, uh, qué pena Esas vías me las vas a soterrar. qué pena esas días me las pasó Esas días me las pasó de dar buque qué pena. Uh, uh. Esas días me las pasó. Estamos en directo ya... ...ciento... ...204 días seguidos, aquí estamos... ...es directo, en Murcia... ...los vecinos llevan ya 204 noches... ...saliendo a la calle para pedir... ...una Murcia libre de muros... ...para decir que quieren una ciudad unida... ...que no quieren que llegue el AVE en superficie... Queremos sacar las manos por la ventana y tocar el muro. Queremos flores, queremos árboles, no queremos vías, no queremos muro. Un aplauso para esta niña, la pequeña más pequeña de todos. Y esta noche tenemos aquí en las vías, en las vías tenemos a los vikingos. Bueno, vamos a tocar la la pena bien, por los, los vikingos. Tipos muy poco finos, eran dos tipos casi malos, Eran dos tipos de vino al vino, inaugurando los vacados Si se encontraban en la gorieta, o sosteniendo el paso a nivel Siempre se oía, como muy ya el saludito de los braquetes Hola de la serna, hola la B, pasó usted por la vía, por la vía yo pasé, Dios que al alcalde, al alcalde no lo vi, adiós de la serna, adiós la B, hola de la serna, hola de la B, pasó usted por la vía Hola, Benavé. Pasaste por la vía. Por la vía yo pasé. Dios pues te al alcalde. Al alcalde yo lo vi. dios de la cerda. Adiós de la vía. Bena, Hola, Benavé. Pasaste por la vía. Por la vía yo pasé. Dios pues te al alcalde. Al alcalde yo no lo vi. dios de la cerda. Adiós Bena. Adiós vez, pasó por la mía, Hola, la te adiós adiós al la carrera no la, la, la, la, la, la la, la Hola, por la Villaquingos, recordamos, estamos en Murcia, 204 noches seguidas de protesta en contra de un muro que partirá la ciudad. Los dejamos con los Villaquingos y tenemos una orquesta para manifestaciones. Si tú quieres que te enseñe a tu cara quien la fiesta, pues depende de disfunción. Si, si toco el violín, la cena viene aquí, si toco el tambor, tambor. tambor. tambor. entregas al balcón, ¡Sos herramiento! ¡Uno es ¡Uno Murcianos, sí señores, somos músicos de y queremos un orquesta para manifestaciones. Si tú quieres que te enseñe a tocar a quien las vías pues depende del instrumento que tú tengas ese día. Si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín, si toco el tambor, Contreras al marcón. ¡Puras no! ¡Puras no! ¡Puras no! ¡Son te da mi avión! ¡Puras no! Los murcianos, sí señores, somos básicos de honores y tenemos una orquesta para no a mí me estacionaré. Si tú quieres que te enseñe a tocar a quien las pidas, pues defenderé. El instrumento. el instrumento que tú tengas ese sería, si toco la, la trompeta, el que se molesta, toco si el el... Baila, baila, toco el clarinete, vaya y inocente, si toco el violín, ese traje de aquí. Sostenamiento, pura no, pura sí, hay que retuitear, hay que dar a conocer esto, la gente somos los medios, es muy importante, aquí hay vecinas y vecinos que han tenido con su tweet más de 4.000, 5.000 retuit, nunca se sabe quién está al otro lado, en qué momento y si también va a difundir y como difundan gente que tiene influencia, pues esto se da a conocer. Así que que no nos dé vergüenza, nos quitamos un poco de vergüenza para luchar contra tantos de vergüenza. Mira, José. ¿Qué? Ahora después os lo comento, eh. Full al habla. ¿Qué es aquello que se ve? ¿Qué es aquello que se ve?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 Dime José, dime ahora, no te estaba viendo los comentarios. Cuatro días, ¿eh? De lucha pacífica contra el muro. 104. Hasta mañana, Sergio. Así que... Mañana más. José, me está comentando algo. Repítemelo. Y Quevedo, ¿a qué te refieres con el tweet y los 1.800 seguidores? ¿A qué te refieres? Me he perdido esa conversación. Que No sé ahora qué decirte, Bajo, pero soy de la mejor familia. Ah, vale. Bueno, es que antes andar, me estabas vale diciendo, ¿vale? Cecilio, y pensaba que me has comentado algo. Que esta gente sigue aquí. Dice, esto, o sea, Antonio, esto es incansable, impresionante, ¿eh? ¿eh? José, pues un resistente también más, ¿eh? Aquí hay cada día. Señor, ¿cómo José Quevedo, Bebe, a cantar, José Antonio. No, no, no. no. que veo, ya es lo que te referías a la cantidad de gente de este Periscope, de los espectadores ahí. viene bien tener gente que dinamice esto ¿eh? porque aquí tenemos a los viaquingos ¿eh? y que en Periscope también haya gente que anime a compartir, a difundir sí, sí y comentaba antes también José, de más de 25.000 sí, hay que reconocer que desde, el, desde la censura desde la censura se ha multiplicado prácticamente por tres la, la audiencia de los periscope. Bien es cierto que la censura llegó cuando ya había... ¿Esta mañana? ¿Esta mañana? Cuando la audiencia ya se había multiplicado por tres. ¿eh? Es decir, en el momento que esto comenzó a tener muchísima repercusión y además que los vídeos sirvieron o están sirviendo... ...para poder recurrir a multas... ...porque cuando hay por ejemplo un caso... ...de una persona que, le, que en la denuncia ponía que estaba pues... ...estaba realizando digamos un altercado... ...en una parte de aquí de, del barrio... ...y resulta que según el vídeo de Beriscope... ...estaba en otra parte tomando bizcocho con chocolate... Claro, las personas no pueden estar en dos sitios a la vez. Eso tiene que molestar mucho, ¿no? El que la gente se empodere y que gracias a los vídeos se demuestren que hay muchas denuncias, muchas multas que no tienen sentido. Eso debió molestar mucho. De ahí, de ahí que durante unos días fueran tan difícil retransmitir, pero bueno, estuvimos en Facebook, en YouTube. Hay un vídeo de un vecino, de Marcos, que me dejó el teléfono, que durante un momento sirvió. ...y que ese vídeo ya lleva 97.000 reproducciones... ¿eh? ...y era su primer segundo perisco, ¿por qué? Porque realmente no importa quién retransmita... ...lo que retransmiten es la gente, la gente para la gente... ...no importa que detrás esté Cecilio, esté Marcos... ...esté, esté Josefo, esté Víctor... ...esté la plataforma ProSoterramiento, ...esté la Asociación de Vecinos de Ronda Sur... ...esté tantísimas personas que han realizado retransmisiones... ...no importa... Lo que importa es que al final somos la gente, los que nos conocemos, sabéis que aquí pues os con, conocéis las caras, con, con, conocéis las voces, y ya, y ya sabéis que si difunde uno o, o difunde otro, bueno, pues no, esto no deja de ser un viaje a otra realidad, a una realidad que no es tan accesible, ¿no? Y que cuando la muestran los medios, pues la muestran de forma interesada. Bueno, Nid Quevedo. Y Molte, gracias por la animación. Ahí, Molte. Respecto a la, dinamiza, a la dinamización de Quevedo, y que preguntaba antes José, sí hay que compartir muchas veces, porque esto es como. Ya sé que he puesto el ejemplo varias veces, pero es importante, no creo que lo recordemos. Es como un anuncio de, de televisión. Que lo ves una vez y otra vez y otra vez, ¿no? En, en el mismo canal, en la misma noche, en diferentes canales, en la radio, en la prensa escrita. ¿Por qué? Porque un mensaje se tiene, se tiene que repetir muchas veces, muchas, muchas veces. fin de más, que veo, fin de más. Esto ya. Para la casa, tira la casa ya. Pero déjame la llave, que no la tengo. Déjame la llave y voy para la casa. No tiene altura, me están diciendo que me despida, me están diciendo. Aquí no, ya voy a tener una aquí, ¿eh? Con lo que me gasto en transporte, me sale. Mira, mira, Conchi. Nuestra poeta, ¿eh? Que si vivo sin mí, quiero una de estas poetisas, ¿eh? impresionante. Y vía Kinga Viva muerte En vano espero tu palabra escrita Pienso con la flor que se marchita Que si vivo sin mí Quiero perderte Perderte La gloria es inmortal La niebla y verte Ni conoce la noche ni la grita Corazón inmortal, inmortal no necesita la miel helada que la lluvia hiere. Pero yo te sufrí, rasgué mis venas, libre y paloma como tu cintura, en vuelo de paloma y de muérete, amor de mis entrañas, ¡Viva muerte! Federico García Lorca ¡Bravo! bravo, bravo Nuestra poetisa de las vías, una de ellas, ¿eh? Aquí hay... ¿Cómo? Todos los días nos vemos en las vías Todos los días nos vemos en las vías ¿Dónde nos vemos todos los días? En las vías, en las vías ¿Dónde nos vemos todos los días? En ¿Está ahí contento con su, eh, sí, sí, con su cosecha de, de, del bando de la huerta? Ha estado en el bando de la huerta y luego le habrán dado algo por aquí también. Eh, sí, sí, estará bien contento. Pues todos los días nos vemos en las vías. Y insisto, eh, igual que los medios de... O sea, que las empresas más, más conocidas, ¿no? Se anuncian una y otra vez, una y otra vez en todos los medios. Nosotros tenemos que compartir. Si tenéis cuenta en Facebook... Y en YouTube, los vídeos de Facebook y de YouTube llegarían a un público diferente del que llegan los Periscope y Twitter. Compartirlos, porque a veces emitimos en directo también, y si no, siempre los vídeos están prácticamente por la noche en YouTube y a la mañana siguiente en Facebook. Pero si te pasas mañana por la, por la mañana, los vídeos están en los dos sitios. Y, oye... Es muy importante, es ¿eh? muy importante porque aquí toda, toda labor es necesaria, toda la difusión también y hay que agradecer mucho a estos vecinos, a estas vecinas que vienen a luchar cada día, pero también hay que agradecer mucho a todas las personas que estéis ahí, que estáis difundiendo, que podéis estar haciendo cualquier otra cosa, pero cualquier otra cosa, ¿eh? y estáis difundiendo, estáis compartiendo. ...y que al principio pues da un poco apuro... ...o dice bueno, si yo ya lo he compartido una vez... ...y luego ya uno se va quitando... ...ya es un exceso de vergüenza... ...y entonces va compartiendo más veces... ...con diferente mensaje... ...para ver que, de qué forma pues llega más... ...porque es importante... ...es nuestra responsabilidad social... ...el mostrar que hay mucha gente buena... ...que hay gente buena que lucha... ...que hay... ...que hay gente buena... Donde la gente cree que no la hay. ¿eh? Hasta mañana, Maricarme. Y, es, y eso hay que retransmitirlo. Eso hay que retransmitirlo. Y es de agradecer muchísimo. ¿eh? Yo insisto, cada corazón, cada vez que tocáis la pantalla, eso hace que la retransmisión pueda llegar a ser más popular y por tanto Periscope la destaque y llegue a más gente. Cada vez que compartís, hace que llegue a más personas. ...y al fin y al cabo, estemos más cerca, más lejos... ...como Sergio, que está en, en Costa Rica... ...al final estamos transmitiendo mensajes... ...de solidaridad, de paz, de unión... ...de justicia social... ...un mensaje de valentía... ...de si esta gente en Murcia pueden luchar... porque yo no voy a poder luchar, por mi causa... ...y en la vida hay muchas causas por las que luchar... ...hasta cuando uno le estafa a comprar un producto... ...en una tienda o simplemente se equivoca y a uno le da vergüenza reclamar, ¿no? No, no, no porque hay que luchar hasta por lo más mínimo. ¿eh? La vida está hecha de pequeños gestos. Todo camino es un un transcurso de pequeños pasos y no hay que minimizar eso. ¿eh? No hay que minimizar eso. Yo os agradezco muchísimo, al igual que la gente que está aquí, vuestra atención, tu atención. ¿Por qué? Pues porque la atención es algo ...que la tenemos también de alguna manera limitada... ...y es algo que durante mucho tiempo nos la están robando... ...nos la están secuestrando... ...estamos viendo programas de televisión... ...o leyendo prensa escrita... ...o, o escrita en papel o en internet... O, ...o escuchando radio... ...mientras nos estamos cabreando por lo que nos están diciendo... ¿no? Y, ...y todo porque le estamos dando la atención... ...a gente que no lo merece... ...a gente que no lo merece... ...entonces... ...vamos a reeducar nuestra atención... Que nos roben el dinero... ...porque al fin y al cabo... ...lo tienen en sus manos, ¿no?... El dinero público... ...pero la atención pública... ...vamos a procurar, vamos a reeducarnos... ...y decir, pues a partir de hoy... ...yo voy a dar mi atención... ...a quien realmente se lo merezca... ...y seguro, seguro, ¿eh?... ...que si te liberas... ...de la atención que das... ...a quien no lo merece... ...encontrarás muchas personas... ...que sí lo merecen... ...y tu vida será mucho mejor... ...seguro que en tu familia... ...hay personas que merecen más la atención... ...tu familia puede ser... Las personas con las que vives, las personas que, te, que, te, que están contigo en tu edificio, que comparten tu barrio, tu trabajo, tus estudios. familia son las personas que tú quieres y que a ti te quieren y que muchas veces no le dedicamos la atención que deberíamos. Y en cambio sí se la dedicamos a los corruptos, aunque sea criticarles, y a lo mejor sirve para desahogarse, pero, pero desahogándonos también estamos dándole su atención. Su atención. Hola Andrés, saludos. Bienvenido Andrés. Estamos, estamos bien, estamos en 204 días seguidos de protesta. Hoy vestidos de huertano. Mira, para, para que nos veas, ¿eh? Esto para que nos vea Andrés, que otro resistente, y también, bueno, el resto que estés ahí. Ya que digo siempre que hay que quitarse un poco de vergüenza para luchar contra, contra tantos sinvergüenza, pues vamos a quitarnos un poquito. ¿Eh? ¿La policía ya está abriendo al tráfico rodado? y aquí tenemos, ¿vale? Andrés, sí, agotadísimo. Hoy he estado también retransmitiendo el bando La Huerta, que es una fiesta de Murcia. Más que nada para que se vea que en Murcia hay gente que lucha hay gente que no lucha. ¿eh? Y luego también hay gente que estaba en el en elevando La Huerta y que luego ha venido a las vías. Es decir, que hay gente que compatibiliza que compatibiliza la lucha con la diversión. Y luego yo pues, he ido con, con mi hermano Jesús... Y bueno, hemos compatibilizado la, la lucha social, el activismo, con la vida familiar, la vida con, con mi hermano, que a él le encanta esa, esa fiesta, ahí estaba recibiendo de las carrozas todo lo que podía, todo, todo, todo lo que podía. Mañana nos iremos a comer a una barraca, igual publicaré alguna foto, yo la dedicaré a la gente que estáis aquí cada día. Bueno, para que veáis que somos personas Personas ¿Sabes? Aquí, por más que nos tilda la gente Palmera y corrupta de Terroristas eh. Si no te dejas pisar Eres un terrorista Poner este muro Y esta pasarela Eso no es causar el terror Eso es terrorismo Eso es causar el terror Eso es terrorismo no. Ya, me parece que es un tabú de decir eso, pero sí, es violencia, es violencia institucional. Hacer que la gente... Hacer que la gente tenga que estar 204 días renunciando a parte de su vida. Esto es un esfuerzo emocional, psicológico, mental, impresionante. Esto es un esfuerzo impresionante. Esto... Igual que si, por ejemplo, corres en exceso, te provocas una lesión física, ¿no? Imagínate cada día correr una maratón, provocas una lesión física seguro. A menos que te vuelvas un profesional de eso, ¿no? Y aún así, primero calientas, luego ya haces la carrera, ¿no? Y luego tienes a tu fisioterapeuta, etcétera. Aquí no. Aquí estamos esos polvos de caminar. ¿Y esta gente crees tú que luego va a darse un masaje? Esta gente no va a darse un masaje. Esta gente ni yo. No vamos a darnos masajes después. ¿eh? Estamos aquí. Todos los días luchando. Entonces, es importante, es importante que esto se vea, es importante que lo, que, que lo compartas, que comprendas que cada día, cada día... ...a quien sea... ...se lo dices de viva voz... ...se lo dices por WhatsApp... ...se lo dices en Twitter... ...varias veces... ...da lo mismo... ...hay mensajes que llegan mucho a la gente... ¿eh? ...hay mensajes que llegan muchísimo a la gente... ...porque son necesarios... Muchas gracias por los, por los ánimos... ...sí José... Eh, ...Joaquín Contreras es el, el portavoz de la plataforma... ...por su enterramiento... ...y lleva ya décadas décadas en la lucha junto a tantísimas personas que hay en la plataforma ¿eh? Andrés, pues hacemos lo que podemos, ¿eh? Hacemos lo que podemos. Me gustaría hacer más. En Murcia hay muchas luchas. Ahí están los de ellos flautas, Andrés, que me avisa muchas veces de las movilizaciones que tiene a favor de unas pensiones dignas cada lunes. Y no lo has mostrado siempre que me siempre que, que me habría gustado, ¿no? Pero mira. Al final aquí, incluso ha habido días que yo no he podido venir y han venido otras personas. Porque al final los medios tienen cada vez menos gente y la gente tenemos cada vez más medios. Y estamos retransmitiendo. Sí, también de la plataforma de Afectados por la Hipoteca me gustaría en algún momento, y, y más aquí, ¿no? que viene, viene en numerosas ocasiones Joaquín Sánchez, portavoz de la, de la plataforma, el decirle de mostrar también la realidad social ¿no? que hay porque pues que te expulsen de tu casa tú imagínate hay personas que se cogen cabreos impresionantes cuando están conduciendo y se equivocan de calle y la persona que está al lado pero ¿qué haces? ¿es así el otro? o porque han perdido en un momento dado las llaves y luego la encuentran pues tú imagínate que te echen de tu casa ¿sabes? es pues eso que nos recuerda José Antonio es, es muy importante no olvidarlo importante no olvidarlo y la María Blanca que está luchando muchísimo ¿eh? está luchando muchísimo... ...y la ley Mordaza pues imagínate en Murcia... ...en Murcia las multas se han multiplicado... ...mucha gente tiene miedo de salir a... a ayudar a, a, a los desahucios por ejemplo... ...o salir a las protestas... ...y pues claro, ten en cuenta que hay gente que cobra... ...426 euros al mes y que le ponga una multa de 601 euros... Es mucho. Saludos a la gente de la, que, se, que se ha conectado de la Sagrada Familia. A ver si se conecta gente del meo barrio, de San Andreu. ¿eh? Ir para allá y poner una una pegadina o dar un papelico, que me manden un saludo a la gente, ¿eh? de San Andreu, allí de, de Barcelona. Un barrio muy luchador. ¿eh? La sanidad pública, importantísimo. Jebal, saludos. Y todos los días nos vemos en las vías, Pepe. Bien lo sabes, bien. Todos los días nos vemos en las vías. Míralo. <ríe> todos los días nos vemos en las vías. Y bueno, durante mucho tiempo estuve con el... A ver, Juanvi, un momento. Vente para acá. Un momento nada, un, un segundo. No, porque ya que todos los días... Sujeta esto. A ver, Ya que todos los días no se ve, ¿eh? sujétame micrófono no que vean el traje de huertano a ver ahí sí. la chaqueta. ¿Se ve bien? Un poquito más para atrás si quieres ahí Pues hay quien se pone el traje de huertano para quedar bien con su ciudad y hay quien se lo pone y lucha, ya que ha había mucha gente hoy con su traje de huertano luchando. Y gente que ha estado, Juanvi, en el, el bando y que ha venido para acá. Es compatible la diversión y la justicia social, es compatible. Correcto. En lo que he dicho esto, él ha comido 8 o 10 pipas, esos son, ya te he contabilizado, 75 céntimos, ¡Oh! 75 céntimos, esas ya son 89 céntimos de multa. Armas de destrucción masiva. Sí, sí. Cuidado con el gesto, que ya me estaba desafiando, ¿eh? Ya... ¿Te llegará, te llegará una multa en breve. Pues la esperamos. Móntame una querella, si quieres. <risa> sí. ¿Eh? ¿Qué quiere ella? ¿Qué quiere ella? <risa> bueno, bueno venga. Hasta luego. Hasta luego, Juanvi. Pues nos despedimos, ¿vale? Bueno, nos quitamos un poquito de vergüenza para luchar contra tanto sinvergüenza. Ya, ya lo sabéis, ¿eh? Y yo os insisto también que, bueno... Esto de, si, a mí me, si a mí me dice alguien que yo iba a mostrar mi traje huertano a la gente, vamos, no me lo creo nunca, ¿eh? Esto lo hago... Vamos, no la hay no fotos. Bueno, hay que hay que quitarse un poco de vergüenza para luchar contra tanto sin vergüenza. No hay que quitárselo. ¿Tiene algo? Pues de momento no. ¿Sí? Venga, José Luis. Sí, hoy por la mañana aquí y, y luego no sé si, no sé si ha gustado o no el que mostrase, el que mostrase la, la o sea, bueno, el bando La Huerta que hiciera la retransmisión del bando La Huerta, pero a mí me parece importante mostrar la realidad y la realidad es que hay gente que lucha, hay gente que se divierte y hay gente que lucha y se divierte, vale. Hay gente que le gustaría divertirse y que no se puede y que no se puede. Me dice Rumi que vengas a cenar al centro cultural. Ah, pues es, está por aquí, bueno, pues igual y, y, y nos pasó por allí, venga. Dice Loli que le ha encantado. Bueno, a mí me parece importante estar con la gente y no criminalizarla. ahí Que la gente se divierta, es muy sano, está muy bien. Lo que tenemos que hacer aquí nosotros es también tener tiempo para divertirnos cuando queramos y no que nos están quitando y aún así, mira, aquí tenemos los viaquingos y nos estamos divirtiendo. La gente está luchando y se está divirtiendo. Hay que mantener la salud mental como fuera, ¿no? Como sea. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Y la música ayuda mucho. Mucho para tener una salud mental sana. Una salud mental sana. Digo lo mismo, cuídate, que esto agota. Uah, no sabes tú bien, ¿eh? Mira, ahí tenemos a mi, a, mi, a mi hermanico también, de huertano. Ahí lo tenéis, ¿eh? Con su bolsiga del de bando de la huerta. Con lo que ha recogido de las carrozas. Pues... Nos vamos a despedir, ¿vale? No sé si... arme, voy para el Centro Cultural. No sé si hallaré alguna retransmisión o no. Ahora también muchos momentos. Tampoco sé el estado de la batería del móvil. Igual se cuesta de repente, pero bueno. Jesúsico, bien. Pues nos vamos. Hasta mañana. Comparte. Murcia no se parte. Comparte, Murcia no se parte Un abrazo Una abrazada a Tutón Desde Murcia Hasta mañana, fin de semana